Hola, mi nombre es Amparo te doy la bienvenida a mi taller. Hoy te presento a la de los Dientes. Está basada en un cuento, en el cuento de la de los Dientes, es muy bonito, os dejaré un enlace para que lo podáis leer si no lo conocéis y también se hizo una película sobre ella. Yo he hecho mi versión con Caprichosa, ella ya sabéis, ya las conocéis, son las muñequitas que últimamente estoy haciendo. Son pequeñitas, son muy simpáticas y la verdad es que os gustan un montón, con la técnica que que realizo con ellas, se mantienen sentadas solitas, a pesar de que tienen el cuerpo con la caja de leche. Y también eh, con mi técnica del bolsillo consigo que le doy movimiento a la cabeza. ¿Veis? De esta forma, gira de un lado a otro, sin ningún problema. Y bueno, pues eh, si quieres ver cómo la he hecho, vamos con el vídeo. vamos a comenzar por el cuerpo del patrón que os voy a dejar os he, también os he marcado una parte esta es la, la división que vamos a hacer entre cuerpo tejido de cuerpo y tejido de, de vestido eh, ya lo hemos hecho en otras ocasiones pero bueno volvemos a repetir se cogen dos trocitos de tejido uno de en tono piel en este caso yo estoy utilizando retor y otro en tejido en este caso es un popelín azul Unimos los dos y pasamos un pespunte a máquina. Tenemos que asegurarnos que eh, nos caben tanto de ancho como de alto en el trocito de tejido que tengamos cortado, porque teóricamente esto nos tiene que quedar así. Desde la división hacia arriba del cuello en tejido piel y de la división hacia abajo lo que sería el cuerpo en tejido azul. Entonces, una vez hecho esto, vamos a dejar que la... La costura nos quede hacia la parte del cuerpo porque así no se nos ve por la parte de la piel. Ahora unimos las dos costuras, sujetamos y colocamos el patrón. Mirad, lo vamos a poner de forma que esta línea sea una continuación del de pespunte. A ver si así lo vemos mejor. Mirad, ¿veis? Tiene que quedarnos en esta posición este es el pespunte la línea y seguimos con el pespunte marcamos y vamos a coser todo el contorno hasta eh, desde la parte del cuello dando la vuelta hasta la parte del cuello porque vamos a llenar por la parte de arriba vamos a marcar pues eh, yo este cuento lo escuché hace muchísimo muchísimo tiempo y la verdad es que me gustó mucho eh, no se sé, me parece pues como todos los cuentos muy tierno una historia muy bonita y yo creo que las niñas aunque sí que les gusta mucho también el ratoncito Pérez pero tener su hada de los dientes yo creo que les va a gustar eh, me parece que es un regalo muy bonito y, y muy entrañable para las nenas y bueno pues es una forma también de que ellas eh, pidan su deseo a, a un hada que yo creo que, que les gustará más que el ratoncito pérez pero bueno lo iremos viendo con el tiempo bueno pues esto lo tenemos marcado ya para pasar a máquina la cabeza como siempre se cose se abre se rellena y se guarda para después pintarla los bracitos como siempre se, se recortan se rellenan y después con una puntadita eh, escondida Cerramos y ya tendremos los bracitos listos para colocar los zapatitos. Yo he cogido en esta ocasión un trocito de fieltro blanco y he puesto los patrones del, del zapatito en esta posición, uno mirando para cada lado. ¿Veis? Así. Y ahora se marca por todo y se, se pasa máquina desde este punto hasta este punto, dando la vuelta por la parte de abajo y en la parte de arriba se corta justo a ras de donde está marcado si queréis podéis recortarlo antes por aquí y en la, todo esto dejar el margen de costura y después coser alrededor de todo el contorno como os resulte más cómodo esto también para la máquina de coser tenemos las piernas también os he dejado la marca hasta donde tenemos que rellenar tenéis dos opciones o poner las piernecillas en esta posición que a mí es como me gustan mucho como si estuvieran sentaditas o ponerlas en esta posición si las queréis en esta posición debéis coserlas con las costuras laterales de esta forma y en esta ocasión las voy a coser así entonces lo que hago es que hago coincidir las dos costuras y ya coso directamente y una vez que esté esta parte cosida lo que hago es dejarla ya con este dobladillo hecho para coserla a la parte del cuerpo por lo tanto con todo esto avanzado voy a la máquina de coser paso esto relleno el cuerpo y vuelvo con vosotras bien se me ha ocurrido que voy a hacer una prueba sabéis que el cuerpecillo de, de caprichosas lleva en la caja de leche se le pone se le mete por la parte del, del patrón cuando ya lo tenemos cosido en esta costura entre esta y esta se le mete medio centímetro y se consigue la caja de leche pero yo voy, voy a probar a ver si haciendo esta puntada me queda sentadita y no necesito hacer la caja de leche vamos a probar a ver si sale voy a dar solo un par de pasadas porque caprichosa es muy muy pequeñita y no no quiero tampoco pasarme mucho vamos a ver si sale si no sale pues nada haremos la caja de leche pues yo creo que así voy a tener suficiente Vamos a dar una pasada más. Estos son pruebas. Ya sabéis que yo. A mí me gusta inventar. Y casi todas las cosas suelo hacerla con vosotras. Porque así todas aprendemos. Y sabemos. Cómo puede quedarnos. Estos inventillos. Bueno, pues voy a cerrar un poquito. Y aquí ya voy a. Voy a anudar. escondemos el hilo y cortamos bueno pues vamos a poner las piernecillas utilizamos hilo normal, no el hilo de muñequería, el hilo normal y vamos a, a ponerlo doble y vamos a poner las piernecillas como ya sabéis que yo las pongo es la forma en la que mis muñecas quedan sentadas tanto caprichosas como como lucías eh, todas ellas siguiendo esta eh, secuencia de, de coser esta secuencia de costura todas quedan sentadas y ya las que estáis haciéndolas ya lo sabéis bueno después eh, vamos a hacer primero la piernecilla que se si me va a mí también las cosas de la cabeza Mirad, yo le he hecho eh, lo que son los zapatitos, como os he explicado. Y mirad, qué cosa más mona, un lacito. Os voy a decir cómo lo he puesto. Corto un trocito de, de cinta. En esta ocasión estoy utilizando una, la que yo llamo de cristal, organza, organdil, no sé cómo le llamáis en diferentes sitios. Yo la, la llamo así, la llamo de cristal. Entonces, lo que voy a hacer va a ser coger un trocito de hilo del color. Más o menos de, del lazo, voy a buscar el centro, lo voy a hacer aquí como un pequeño pliegue y lo voy a pasar por dentro del zapatito. No todo, ¿eh? porque lo que quiero también es que se vea el, el lazo. Anudo y voy a pasar un poquito solo para fijarlo para que no se nos mueva y voy a pasar otra vez Y ya lo voy a anudar. Lo fijo y lo anudo. Y ahora aquí escondo el hilo. tiramos de él y ya lo tendríamos hecho ahora hacemos el nudo si esta piernecilla mira para un lado la otra piernecilla tiene que mirar para el lado contrario bueno pues ya cortamos las puntitas y quemamos un poco después si vemos que es muy larga tiempo tenemos de cortarlas voy a cortar un poquito Bueno, pues ya tenemos esto. Voy a ver qué le pasa a mi perrillo. Bueno, pues vamos a seguir con este invento, a ver si nos sale y a ver qué sacamos en claro. La forma de coser las piernecillas de caprichosa es muy sencilla, muy muy sencilla. Y ya os digo que, eh, sobre todo, sabéis las que las estáis haciendo, que se mantienen sentadas perfectamente sin ningún problema. Mirad, las colocamos de forma que el piececillo vaya a la zona donde queremos la cabeza. Y las ponemos las dos así, hacia abajo, mirando hacia la cabecita. Ahora nos cogemos aguja con hilo doble y las cosemos justo por la línea de, de costura. Vamos cosiendo todas las telas. Y cosemos esta también. si vemos veis como aquí que ha quedado un poco levantado no pasa nada volvemos a pasar otra vez y volvemos a, a unir lo importante es que estén bien cogidas y ahora damos otro otra pasadita Cuando ya estamos aquí a medio centímetro más o menos de donde hemos cosido vamos a dar otra puntada y vamos a fijarlas aquí en esta en esta medida estos son pues técnicas que que voy intentando hacer voy probando me gusta mucho los retos me gusta mucho investigar a ver cambiando las cosas de sitio o de forma de, de coser o de cortar lo que lo que puede cambiar o no hoy por ejemplo pues he decidido hacer el tema de la caja de leche quitarlo y hacerlo de esta forma a ver si conseguimos que se nos mantenga sentada si lo hemos conseguido bien y si no pues ya sabemos que así no se queda <risa> y es que así es como se aprende de los propios de los propios errores bueno pues vamos a ver momento de oro bueno pues mirad se mantiene se mantiene sin ningún problema fijaos de qué forma más simpática se puede hacer se mantiene no se cae y eh, ya veis que no hemos hecho la caja de leche como normalmente se hace, lo hemos hecho de esta manera. Pero mirad, queda súper graciosa. Bueno, pues ya que sabemos que esto funciona, vamos a continuar con nuestra edad nuestra de los dientes. Vamos a vestirla. Bueno, pues mirad, yo ya he ido adelantando con, con nuestra edad de los dientes. He cogido un trocito de, de tejido en azul de 45 por 10 le he cerrado primero la costura eh, lateral y después lo he cosido toda máquina y le he pasado aquí arriba, le he dejado como medio centímetro más o menos y le he pasado un hilván pero con hilo de muñequería, hilo fuerte porque voy a tensar. La falda al final queda de unos 7 centímetros y medio, es la altura que tiene, ya sabemos que caprichosa es muy pequeñita ahora lo que voy a hacer va a ser anudarlo en la parte de atrás no le he puesto cinturilla porque ni cinturilla ni goma porque no quiero que me quede gordo porque ahora va una capa de tulle encima y prefiero hacerlo así para que me quede todo más más suave y se le marque un poquito más la cintura vamos a cerrar aquí con un nudo yo lo que hago es para que no se me mueva le pongo unos alfilerillos y así mantengo un poco la tensión del hilo eso me ayuda a que la falda no se me mueva así apretamos bien fuerte y ahora ya le quitamos los alfileres, repartimos el vuelo, la colocamos la costura en la parte de atrás, en el centro, y ya lo que vamos a hacer va a ser meter esos hilos y esconderlos. ¿Veis? Así lo que quiero es que marque la cintura. Bien, pues ya que tenemos hecha la faldita, os voy a explicar lo que he hecho con con el tul. Mirad. He cortado unas lágrimas, unas lágrimas, que yo llamo unas lágrimas un poco a mi aire. Mirad, he cogido un trocito de tul y lo que he hecho ha sido coger una tira muy larga y doblar, doblar, doblar, doblar y después ya hacer la marca para cortarlos todos porque es muy entretenido de hacer uno a uno. Entonces, como veis, no queda eh, seguro, así lo veis mejor. No queda muy, muy hecho el pico porque han sido muchas capas las que he cosido a la, las que he cortado a la vez, pero mirad, veis, así hacemos los picos. Entonces, eh, yo lo que he hecho ha sido con una aguja e hilo normal, me he cogido varios, varias lágrimas, mirad, veis, esta por ejemplo, no se ha terminado de cortar, pues no pasa nada, yo la paso por aquí por el centro... y lo que me queda es el doble veis una lágrima doble por esta parte de aquí arriba es donde yo voy a ir uniendo unas a otras un par de puntos me cojo otra otra lágrima <ríe> no es lágrima pero es una forma similar ya hicimos también a, a adriel y Adriel eh, lleva otro tipo de faldita y bueno, pues para que no sean iguales he decidido que, que esta va a ir así. Son flores también, pero son diferentes. Bueno, pues mirad, yo lo que he hecho, he cogido, pues esta lleva 1, 2, 3, 4, vamos a ponerle otro más. Cinco trocitos que al ser dobles son 10 y lo que he hecho han sido dos medidas diferentes unas más pequeñas y otras más grandes largas más que nada de, de largura más que de anchura de largura aquí se le dan un par de puntos y de esta forma ya tendríamos hechas unas florecillas entonces mirad la idea es estas son las largas veis he cortado tres y después de estas que son un poquito más pequeñitas he cortado algunas más pequeñitas ni siquiera la mitad un poquito menos mirad esta llega por aquí un poquito más cortita pero esto es que la medida es la que vosotras queráis y ahora la idea que yo tengo es con un poquito de silicona pegarla de esta forma poner por ejemplo una grande y después ir poniendo las pequeñitas para que no le dé demasiado vuelo ya que eh, la muñeca es muy chiquitina y probablemente tanto tanto vuelo eh, no la haría bonita pero yo creo que así le va a quedar simpática ponemos otra larga y bueno pues así vamos jugando un poquito con las formas de, de la muñeca veis si os parece que es muy larga pues siempre estamos a tiempo de cortarlo yo de momento la voy a dejar así a ver cómo, cómo termina y a ver si me gusta al final cómo queda la idea que yo voy teniendo bueno pues yo lo que voy a hacer va a ser colocar todo esto con la pistola de silicona le voy a ir poniendo así toda la faldita y he recortado una muela mirad he cogido un dibujo de una muela pequeñita y la he sacado en, en fieltro. Y esta se la voy a poner aquí. Ya que es helada de los dientes, le vamos a poner aquí su, su muela. Y se la voy a pegar para no dañar mucho eh, el tejido. Lo voy a pegar con pegamento para tela. Podéis utilizar eh, silicona caliente o fría. Y podéis utilizar también esta. La, bueno, a mí me gusta mucho este, el guterman Me gusta un montón y eso es lo que voy a hacer ahora además eh, también vamos a ir haciendo un poquito más rápido el, el vídeo voy a pintar la carita de, de caprichosa ya sabéis eh, tenemos el tutorial de cómo se pinta os lo voy a dejar en el enlace también aquí en el, en el vídeo yo voy a pintarle unos ojos muy sencillitos una sonrisa creo que le voy a pintar o igual no le pongo ni boca y ya directamente se la pondría haremos la técnica del bolsillo sabéis que es mi técnica con la que yo le doy movimiento a las cabezas y una vez que tenga pegada la cabeza y pegado todo lo que es la faldita y esta, esta muela vuelvo con vosotras y terminamos de hacer el peinado y estará lista en un plis bueno pues mirad <ríe> ya está bien bien puesta eh, le he puesto un montón de tul mirad qué bonita que queda súper graciosa le he puesto la, la muela y le he puesto también un, una especie de cinturón para intentar que el tul no se levante para que quede más más bajito pero eso se lo he puesto nada o sea un nudo y, y ya está después por otro lado he cortado y eh, yo tenía hilo en esta ocasión no es lana es un hilo muy finito es el que utilizo para hacer la ropa de punto de las muñecas es un hilo muy delgado un hilo de algodón y la verdad es que me quedaba un trocito y he decidido gastarlo hoy. mirad yo le he puesto 33 centímetros en esta ocasión lleva más de 40 vueltas pero es que mirad es un hilo súper súper delgado entonces eh, lo he cortado en los dos extremos y ahora le vamos a hacer, y lo he atado aquí al centro, esto ya lo sabemos cómo es. Eh, se dan vueltas, después se ata y se cortan los, las puntas y, y así conseguimos una peluca. Ahora se la vamos a poner a nuestra hada de los dientes. También os comento que le he hecho eh, lo que yo le llamo mi técnica del bolsillo que no es otra cosa que poner un bolsillo en la cabeza y conseguimos que las, las cabecitas de la muñeca se nos muevan veis no tiene ningún problema y después vuelve a su sitio y ya está incluso después de poner el pelo bueno pues ya vamos a colocarle aquí le voy a poner un poquito de silicona justo aquí en este lado aguanto hasta que, que enfríe un poquito como veis se hace muy rápido y es muy sencillita hacer esta, esta muñequita las caprichosas son muy sencillas quedan muy bonitas por la verdad que quedan súper graciosas pero se hacen con muy poquito material y, y en nada de tiempo porque son tan pequeñitas bueno yo le voy a poner solo aquí un poquito para sujetar y otro poquito en este lado de aquí lo demás lo voy a dejar suelto porque le vamos a hacer una diadema y ahora una vez que ya se nos ha enfriado por aquí daremos la vuelta y pondremos por toda la parte de la cabeza incluso hasta donde tenemos ya cosido el cuello y después daremos la vuelta sin quemarnos y sujetamos hasta que enfríe después si vemos que por algunos sitios no nos ha cubierto volvemos a pasar y sin problema yo la verdad es que prefiero hacer las cosas despacito y poquito a poco porque no tengo prisa y me gusta hacer las cosas que después me queden curiosillas ponemos aquí un poquito y ahora dejamos caer el pelo pues ya puestos así vamos a cortarle un poquito el pelo a a nuestra hada lo veo quizá un poco grande aunque realmente las hadas llevan los pelos súper largos bueno vamos a dejarla así y voy a cortarle un poquito de aquí voy a peinarla y vamos a cortarle esta parte de aquí y le he dado un pequeño corte le hago la lágrima y listo bueno pues vamos a dejarla que enfríe porque la verdad es que quema bastante bueno pues mirad así nos está quedando es una monada súper súper graciosa es muy bonita ahora eh, mirad yo he pensado ya hicimos unas alas a, a nuestra adriel que quedaron muy bonitas pero eh, caprichosa es muy pequeña entonces mirad he cogido un trozo de tul y lo he hecho como si fuese un lazo. Después lo he amarrado con otro trozo de tul. Y ahora lo que voy a hacer va a ser: lo voy a doblar a la mitad. Y le voy a, a dar la, una forma como redondeada, en, como una media luna. Mira. Así, de esta forma. Y ahora se lo voy a probar a ver cómo le queda de grande. Porque esto van a ser las alas de, de nuestra hada de los dientes bueno pues yo creo que así está perfecta ahora mirad, una vez que ya lo tengo así lo que voy a hacer va a ser cogerlo así de esta parte e ir haciendo pequeños cortes para que me queden como una especie de, de picos y hagan como las alas más, más abiertas quitamos el exceso de los cortes que hemos hecho y si nos parecen pocos pues hacemos más hasta conseguir lo que nos guste mira yo le voy a cortar así y esta le voy a cortar por aquí y esta por aquí veis yo esto es lo que quería conseguir este efecto de, de picos incluso fijaos voy a meter por aquí voy a descargar y aquí voy a hacer igual Mirad qué bonitas que quedan, quedan súper súper chulas. Y ahora esto lo vamos a pegar a nuestra hada y las vamos a abrir luego un poquito. Mientras más de pico estén, para mi gusto más bonitas quedan. Mirad qué graciosas. veis el efecto súper súper bonitas bueno pues se la vamos a poner en la parte de la cintura en la parte de atrás por ejemplo aquí justo donde tenemos el, el vestidito vamos a poner aquí un poquito y vamos a apretar aquí con fuerza voy a ponerle un alfiler para que enfríe y tenga un poquito de, de presión y nos quedaría así mira bien mona ahora yo he pensado que voy a hacerle una diadema y le voy a poner eh, de goma eva porque es más rígido y además tiene brillo le voy a poner unos dientes unas muelas le voy a hacer un saquito nada un circulito en, en fieltro marrón y una varita mágica con una muela también de goma eva voy a prepararlo todo y enseguida vuelvo bueno chicas pues yo ya la doy por terminada me ha encantado hacerla es súper bonita mirad eh, con alambre de aluminio este finito yo tenía este finito en azul y es el que he utilizado y he dibujado unas eh, muelas en goma eva una goma eva escarchada que tiene un poquito de brillo y le he hecho una media luna y se las he pegado las muelas a lo que es la diadema y con eso creo que queda bastante bien después eh, yo pasé un día por un bazar y vi unos unos trocitos de madera eran unos palitos de madera súper bonitos que venían de un montón de colores pues hoy he elegido uno azul para hacerle con una muela también de goma eva le he hecho la, la varita mágica y después eh, me ha ayudado con el círculo de, de esta cinta le he pasado esa medida a, a fieltro marrón y después con una aguja le he pasado por el filo por el borde le he pasado este, este lacito de cristal que a mí me gusta tanto y este será donde vaya guardando los dientes nuestra hada de los dientes que es una monada a mí me ha encantado la verdad es súper súper bonita es un, un amor me encantan los zapatitos me gusta todo de ella es preciosa bueno pues eh, hasta aquí el tutorial de hoy si te ha gustado ya sabes regálenle un like a mi canal que él te lo agradecerá y bueno pues nos vemos en el siguiente tutorial si es que te apetece un beso amiga chao